En una cocina, un cocinero entrado en carnes deposita una bola de masa en una silla, le pone un plato encima y con el pie procede a aplastarla para formar una tortita, que luego deposita en una sartén, realiza un pequeño malabar y la pone al fuego. En el salón, el camarero habla con un comensal, quien le hace un gesto con la mano solicitando una porción grande. El camarero solicita a la cocina el pedido y el cocinero coge una tortita cruda que recorta con una tijera de cortar setos. Coloca la tortita encima de la sartén y con un malabar la recoge detrás de su cuerpo. Con dos sartenes realiza nuevos malabares y pone todo al fuego. El cocinero está barriendo la cocina y coge una de las sartenes para realizar una serie de elaborados malabares pasando la tortita de un lado a otro hasta que la vuelve a depositar en el fuego. Nuevamente en el salón el camarero se acerca a un comensal que le hace un pedido, huevos con jamón y un vaso de leche. El camarero asiente y grita a la cocina, una tostada con huevos y un vaso de leche de la Virgen María, confundiendo el pedido del cliente y añadiendo una bebida alcohólica alemana. El cocinero procede a coger dos huevos, los hace botar en el suelo sin romperlos y luego los casca dentro de una sartén, tirando las cáscaras a una cacerola al fuego que tiene cerca. Coge un plato que hace rodar en el aire y pincha un trozo de jamón que pone encima del plato. Coge un vaso y debajo de un grifo que está al fuego carga un líquido blanquecino parecido a la leche. Coloca los huevos en un plato y lanza todo el pedido a través de la cocina. El camarero que acaba de entrar en la cocina ataja en el aire el plato y el vaso sin derramar ni una sola gota.